Hola amigos de 5 minutos de Gnosis Hoy le vamos a leer un párrafo de una enseñanza Zen que dice que a un discípulo que siempre estaba quejándose de los demás le dijo el maestro Si es paz lo que buscas, trata de cambiarte a ti mismo, no a los demás Es más fácil calz calzarse unas zapatillas que alfombrar toda la tierra Esto nos da una enseñanza relacionada a que verdaderamente algo muy común en todos nosotros es que nos pasemos la vida quejándonos nos pasemos la vida protestando eh, y a veces, y si no por decir la mayoría de las veces, echándole a la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Verdaderamente eso es un aspecto muy equivocado de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir, porque realmente en la vida, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nos toca vivir, realmente es algo que nosotros mismos hemos sembrado. O sea, uno cosecha lo que ha sembrado. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque verdaderamente eso nos ayuda a comprender que si nosotros hacemos una buena siembra en esta existencia, en esta vida, vamos a tener la posibilidad de tener una buena cosecha. Y eso tiene que ver con algo tan interesante y tan importante como ser buenas personas, eh, hacer el bien y eso nos va a ayudar muchísimo dice un filósofo argentino como Facundo Cabral que dice si la gente supiera que buen negocio es hacer el bien ayudar las personas harían el bien aunque sea por negocio realmente eso nos eh, pone a pensar y a reflexionar sobre la importancia de esa ley cósmica que es la de dar y recibir cuando uno tiene la posibilidad de dar cosas buenas de hacer cosas bien y sobre todo cosas buenas por los demás sabemos positivamente que a través de esa ley cósmica que es el dar y el recibir todo lo que damos lo vamos a recibir entonces todo lo positivo que podamos entregar hacia la humanidad todo eso vamos a recibir y nos va a ayudar a comprender que no sirve de nada quejarnos protestar y echarle la culpa a los demás de las cosas que nos pasan, porque todo lo que nos pasa tiene que ver con lo que nosotros hemos realizado. Bien amigos, de 5 minutos de nosis nos estamos viendo en el próximo encuentro.